Bienvenidos a Pío Oráculo, mi nombre es Ana Cristina y te doy la bienvenida a este tu espacio. El día de hoy me da muchísimo gusto poder transmitirte este mensaje. Es un mensaje del universo, de los ángeles y de los arcángeles, pero principalmente del arcángel Chamuel. Eh, de repente me llegó este mensaje y él quiere transmitirte algo. Sé que han sido meses con muchas emociones, muchas depuraciones y han salido a la luz muchísimas sombras que requerimos sanar. Hemos estado sintiendo ira, frustración y es momento de que soltemos y que nos dejemos guiar. Por eso es que en este instante ¿Me permito transmitirte este mensaje? El Arcángel Chamuel ya se encuentra aquí. Con muchísimo amor para transmitirte este mensaje. Te invito a que sueltes todos esos pensamientos negativos y limitantes. Vamos a ver qué es lo que te quiere transmitir. Quizás has estado soñando con los ángeles, con los arcángeles, han estado muy presentes y es que ellos están en este proceso y conscientes de todo lo que hemos estado eh, pasando. Y ellos están a nuestro servicio, entonces con muchísimo amor quieren decirte, Ábrenos la puerta, déjanos entrar a tu vida, a tu corazón. Permite que iluminemos tu existencia. Ok. Tres cartas, un mensaje claro y directo el proceso que has estado viviendo durante todos estos meses, durante este tiempo es porque estás en un proceso de renacimiento estás en un cambio de conciencia estás liberándote de todos esos pensamientos y de todas esas situaciones que ya no vibran contigo no te preocupes todo está bien no te autoexijas, no, no trates de acelerar los procesos. Respeta tu espacio y tu proceso y el de los demás. Todos vamos a un ritmo diferente. No todos vamos al mismo tiempo y al mismo nivel. Tampoco te exijas demasiado. Cuando te exiges, no te permites sentir, no te permites fluir. Disfruta este proceso. Disfruta sintiendo estas emociones y esta liberación. Mm -hmm. Es momento de que te quites esa venda de los ojos y permitas ver en tu interior lo que realmente eres. Vienen cosas maravillosas para ti. El arte de esperar es ese instante y es ese momento cuando sueltas cualquier expectativa y simplemente te tomas de la mano del universo tienes fe y sobre todo en la certeza de que viene algo mejor. Cuando dejas de esperar y simplemente fluyes y no pides nada a cambio las cosas llegan a su momento y a su tiempo hoy te dicen los ángeles, arcángeles y en especial el Arcángel Chamuel, que está aquí para darte ese amor, para abrazarte, que no tengas miedo de experimentar todas estas emociones. Todo este proceso que está pasando la humanidad es para un renacimiento, para un despertar. Disfruta, libérate de todos esos condicionamientos que hoy ya no vibran contigo. No te autoexijas, simplemente fluye. Me piden que te muestre la carta al final del mazo y dice, los amantes, amor incondicional. El arcángel Chamuel es el arcángel del amor y él viene a mostrarnos la lección más grande para todos. Es el amor incondicional hacia ti, hacia los demás. Es dar sin esperar recibir algo a cambio por el simple hecho de compartir. Reconocer que todos somos hermanos, somos almas, somos espíritus y venimos a experimentar y a sanar diferentes situaciones. No hay nada bueno ni nada malo, simplemente experiencias. Por último, voy a, a darte tu, tu guía del oráculo. Precisamente de los ángeles, del arcángel Miguel En este momento puedes cerrar tus ojos Hacer una pregunta, aquello que, que te inquiete Que tengas duda Y en este momento ellos tratarán de responderte De una manera muy, muy amorosa Okay. Libérate del miedo ahora. Toma tu tiempo para decidir. Wow, creo que esta es la mejor carta, el mejor mensaje, liberarnos del miedo, el miedo nos estanca, nos limita, no hace que avancemos, los ángeles te aseguran a través de esta carta que el miedo es el único que se interpone entre tú y tus planes y tu felicidad, quieren enseñarte que al liberarte de cualquier preocupación o miedo, simplemente fluyes y estás a salvo. Esta carta te asegura que estás listo para liberarte. Estás en este proceso de depuración, de tu propio control. Es momento de que tengas confianza y fe en ti mismo, en el universo. Hoy simplemente decide, el universo le hace caso a lo que más eh, enfocas o pones atención. Tú decides si poner demasiada atención al miedo o al amor. Tómate tu tiempo para decidir, precisamente. Es momento de hacer esa esa pausa y ver en tu interior fíjate te dice esta carta que has preguntado sobre una situación donde existe una confusión o indecisión y esta carta es la señal de que debes hacer una pausa y accionar hacer una pausa para ir en tu interior y escuchar esa voz en tu alma y al mismo tiempo avanzar no es momento de analizar, simplemente de sentir si esa decisión que quieres dar o ese paso que quieres realizar lo haces con miedo y te produce miedo, entonces tranquilo, haz pausa. Pero si sientes una liberación y una fuerza en tu interior que te dice, sí, hazlo, es momento, entonces escucha en tu interior. No, no hay necesidad de forzar las cosas. Las oportunidades no es que pasen, simplemente hay señales. Y es momento de que te permitas escucharlas y observarlas, pero sobre todo sentirlas. No metas pensamientos, que la mente no te gane, simplemente en tu interior. Tú vas a saber esas respuestas, vas a saber en qué momento accionar y hacia dónde ir, pues sentirás paz, sentirás alegría. El Arcángel Chamuel te dice, no importa el momento en que escuches este mensaje estás en un proceso de depuración permite fluir y sentir y soltar todas esas emociones y pensamientos limitantes libérate del miedo ahora en este instante entrega todos esos miedos al espíritu santo y avanza la corte celestial el universo y sobre todo esa fe en ti mismo es la que te asegura y te dice que es momento de avanzar, no pasa nada, todo está bien. Yo te abrazo con el alma y nos estamos viendo en el siguiente mensaje. No olvides regalarnos un like, compartir, seamos faros de luz. No olvides dejarnos también tus comentarios. Nos encanta leer cómo va tu proceso de sanación. Tus ángeles y arcángeles te dicen gracias.